Todos, eh, yo soy Marta Blanco, la directora general del Instituto de Turismo de España, eh, de Tour españa y me gustaría eh, agradecerles a todos eh, su participación en este foro sectorial de turismo y agradecer a los organizadores de este encuentro al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y muy especialmente a Red.es. Eh, el agradecimiento es eh, pues, por la organización de esta cuarta edición del encuentro Aporta y sobre todo pues, por haber elegido el, el turismo como un sector a analizar durante el foro que se va a celebrar esta tarde. Eh, a mí me gustaría destacar eh, dos dimensiones fundamentales por las que desde tour España consideramos que esta es una iniciativa eh, muy importante que queremos apoyar ...no solamente con nuestra presencia aquí, sino con el trabajo diario... ...que hacemos en el Instituto de Turismo de España. En primer lugar, eh, los avances tecnológicos, las herramientas tecnológicas... ...nos permiten eh, a día de hoy pues, eh, elaborar, un, hacer un procesamiento... ...de un volumen de datos mucho mayor de lo que hubiéramos podido imaginar... ...hace tan solo unos pocos años. Y esta posibilidad que nos permiten las nuevas tecnologías pues nos exige a las administraciones públicas el acercar tanto a los ciudadanos como a las empresas la información que disponemos y no solamente eh, ofrecerla y acercarla, sino también hacerlo de una forma transparente, de una forma eficiente y de una forma eh, universal. El Instituto de Turismo de España eh, tiene una larga tradición de ofrecer al sector información turística eh, como es el caso de las estadísticas más conocidas, como son las estadísticas de Frontour, de, Gatur, de tour, de eh, tour, que como todos ustedes saben, pues tienen eh, con una periodicidad establecida una gran repercusión en medios y en publicaciones generales y también especializadas. Eh, pero más allá de estas estadísticas tradicionales y más conocidas, eh, nosotros tenemos en el Instituto muchos datos, mucha información relacionada con el turismo, que creemos que puede ser de gran interés, eh, que son menos conocidos, que son menos eh, accesibles y que creemos que podrían aportar eh, un gran valor eh, al sector. Creemos que la información es una herramienta fundamental para la toma de decisiones y, por lo tanto, el foro de hoy… Pues eh, es una ocasión única para que los responsables del Instituto de Turismo de España puedan hablar de esos otros datos no tan conocidos y que pueden ser de utilidad eh, para el sector. Eh, la segunda dimensión eh, a la que me quiero referir es también el apoyo eh, que, que, que damos desde Tour España y que celebramos, eh, eh, a, la, a las empresas eh, que tienen la iniciativa eh, de eh, utilizar eh, nuevas tecnologías para poder ...desarrollar eh, pues, aquellas aplicaciones que puedan permitir una mejora... ...en la capacidad de promocionar y de comercializar eh, nuestros productos. Eh, ese incentivo a estas empresas eh, que, tienen, eh, que utilizan estas nuevas tecnologías... ...para estas aplicaciones, pues también entronca plenamente... ...con la estrategia que nos hemos marcado en Tour España... ...que es una estrategia que está eh, dirigida por el Plan Nacional e integral del turismo, que es nuestra hoja de ruta desde 2012 a 2015. En definitiva, eh, el proyecto Aporta de facilitación de datos abiertos pues coincide plenamente con el trabajo que nosotros estamos eh, realizando en aquellos aspectos a los que me he referido, en la mejora del conocimiento en el ámbito del turismo, en la utilización de las nuevas tecnologías, en incentivar a aquellos emprendedores que quieran aventurarse en este sector y en la mejora de los servicios y de los productos eh, turísticos. Eh, por lo tanto, pues eh, creo que la jornada de hoy puede ser de gran interés. Eh, tanto las, la mesa de datos eh, abiertos sobre el turismo como casos de éxito de reutilización en el sector del turismo espero que sea eh, muy interesante para todos ustedes que les pueda aportar eh, mucha información que sea muy provechoso para todos eh, nosotros desde tour España tenemos la intención de implicarnos activamente en este proyecto y por lo tanto seguiremos con mucha atención las conclusiones a las que lleguen ustedes eh, a lo largo de esta tarde Así que eh, espero que sea una tarde muy exitosa y con eh, conclusiones que nos eh, ayuden y eh, que nos guíen en el trabajo que tenemos que realizar en los próximos meses. Muchas gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Eh, después de las palabras de la directora general del Instituto de Turismo de España, abrimos la primera de las mesas de esta tarde en la que eh, vamos a aportar información sobre la riqueza, la riqueza en datos eh, que podemos aportar las administraciones públicas eh, en materia de turismo. Eh, quiero agradecer eh, de nuevo al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y a Red.es la organización de este acto eh, que se enmarca dentro de un proyecto mucho más ambicioso como es el, el, eh, el proyecto Aporta eh, y que tendrá una continuidad, eh, esperemos, muy eh, exitosa para todos. Eh, la elección eh, del turismo eh, como uno de los sectores eh, en los que los datos abiertos pueden aportar mayor valor añadido me parece eh, realmente muy acertada al tratarse de una actividad compleja, transversal eh, y que incide eh, de una forma eh, muy directa en todos los sectores de la economía. La importancia del turismo en España eh, se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, eh, pero no está de más recordar eh, que este sector supone aproximadamente el 11% de nuestro Producto Interior Bruto, emplea al 12% de los ocupados en España, superando los 2 millones de personas que se dedican a trabajar en este sector. Eh, en el periodo enero-noviembre de 2013 fueron más de 57 millones los visitantes extranjeros que nos visitaron eh, y estos visitantes realizaron un gasto cercano a los 56.000 millones de euros. Eh, de acuerdo con los datos del Banco de España de Balanza de Pagos, el superávit por turismo en los primeros 10 meses del año ha superado los 30.000 millones de euros. Eh, por darles una cifra ya, teniendo en cuenta tanto el turismo extranjero como el turismo nacional eh, en España, el número de pernoctaciones efectuadas este año, el, año, el año pasado hasta el mes de noviembre superó los 272 millones de noches. Eh, como pueden imaginar, eh, un fenómeno de esta importancia es estudiado eh, cuidadosamente por las distintas administraciones y existe un enorme potencial eh, de datos eh, sobre turismo, datos eh, referidos a casi todos eh, sus aspectos, como puedan ser las llegadas en frontera, los flujos turísticos dentro del país. Las pernoctaciones en alojamientos hoteleros y extrahoteleros, el tráfico aéreo, la utilización de medios de comunicación, la ocupación hotelera, el gasto, el nivel de satisfacción, el empleo, etcétera. ...desde las distintas administraciones disponemos de fuentes estadísticas... ...para la recopilación y el estudio de estos datos... ...como puedan ser Frontour, EgaTur y Family Tour, en el caso de Tour España... Eh, ...complementadas por otras estadísticas quizá menos eh, conocidas... Eh, ...como puedan ser Abitour referidas a la fidelidad y a la satisfacción... ...de los turistas, OcupaTur referida al grado de ocupación... ...de los establecimientos hoteleros en periodos claves... Eh, y otras muchas. Eh, pero, por supuesto, no somos la única institución que produce datos de turismo. Eh, el Instituto Nacional de Estadística tiene encuestas claves eh, para este sector, como es la encuesta de ocupación hotelera y extrahotelera, la encuesta de población activa etcétera. Eh, numerosas compañías, como puedan ser AENA, eh, la Autoridad Portuaria de España, eh, RENFE, nos facilitan datos sobre los desplazamientos y los, la utilización de los medios de, eh, de transporte. Por supuesto, a nivel autonómico y local, se dispone de información eh, sobre el comportamiento de los turistas en las regiones o en los municipios españoles, eh, así eh, como eh, numerosas eh, estadísticas y numerosos datos sobre visitas a museos, visitas a monumentos o visitas a atracciones eh, turísticas. Eh, no quiero dejar de mencionar... Eh, la información riquísima de que disponemos sobre el gasto efectuado por los turistas y por los ciudadanos en general, proporcionados bien por la estadística Agatur, bien por el Banco de España, eh, bien a través de las tarjetas de crédito, las entidades financieras, etcétera, que en muchos casos comparten esta información con nosotros. Está claro que existe un eh, gran volumen y una gran variedad de datos. Lo que no está claro es que todos estos datos sean accesibles, que todos estos datos estén coordinados y eh, que todos estos datos puedan ser aprovechados en su conjunto eh, para generar un valor añadido al sector, para darnos una información cada día más precisa sobre las personas que nos visitan o que hacen turismo en España. Eh, por eso creo que hoy tenemos una mesa eh, extremadamente eh, afortunada, dado que vamos a poder eh, disponer de información de primera mano eh, de los datos que se manejan por las administraciones públicas a nivel central, autonómico y local. Y sin querer eh, robarles más tiempo, voy a presentar a la primera de los ponentes, eh, doña Patricia Fernández eh, Mazarambrod. Eh, Patricia es eh, técnico administrador civil del Estado, es licenciada en Derecho por la Unidad Pontificia de Comillas y licenciada en Antropología Cultural y Social por la UNED. Ha desempeñado varios puestos en la Administración General del Estado, entre ellos... Subdirectora Adjunta de Propiedad Intelectual dentro del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y actualmente Subdirectora Adjunta de Conocimiento y Estudios Turísticos en Turespaña, dentro del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Y tengo que decir que es una colaboradora directa mía, ya que eh, en mi caso detento eh, esa misma subdirección. Y eh, se trata de una de las personas que mejor conocen los datos que manejamos. De turismo en Tour España. Patricia, cuando quieras. Gracias Ignacio. Pues yo voy a intentar ajustarme a los cinco minutos eh, escasos que tenemos para eh, pues, exponer un poco los datos que tenemos en Tour España, especialmente los datos de carácter estadístico, y luego bueno pues podremos eh, introducir el debate y preguntas y demás. Como ha expresado eh, nuestra directora, Marta Blanco, Tour España cuenta con diversas fuentes de información útiles para el sector. Está, por un lado, una serie de fuentes que se refieren más a la promoción del turismo exterior. Por ejemplo, me refiero a la información que proviene de Spain.info, eh, en lo que se refiere a eh, los alojamientos y recursos turísticos. Y luego está, digamos, una fuente, las fuentes de datos que provienen de la subdirección en la que nosotros trabajamos, que es la Subdirección General de Conocimiento y Estudios Turísticos, que bueno, pues todo el mundo eh, conoce como Instituto de Estudios Turísticos, cuyo nombre pues, ha cambiado. En concreto, me voy a referir a las fuentes de información que nosotros utilizamos. Pues se pueden clasificar en dos grandes grupos. Por un lado, fuentes propias de elaboración propia y fuentes ajenas. En lo que se refiere a las fuentes de elaboración propia, a su vez podríamos distinguir dos grupos. Eh, lo que se refiere específicamente a las estadísticas puramente dichas, que son Frontur, Familitur y Agatur, que son operaciones que estamos obligados, que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo está obligado a eh, publicar eh, por mandato. ¿Vale? Entonces, eh, por un lado están estas tres estadísticas que están contenidas en el Plan Estadístico Nacional 2012-2016 y, por otro lado, tenemos otras fuentes propias que elabora eh, Tour España. Eh, por bueno ya especificaré por qué pero por una serie de razones de oportunidad necesidad que se han ido valorando a lo largo de los años luego en tercer lugar tenemos una serie de fuentes ajenas entonces en primer lugar en lo que se refiere a las operaciones estadísticas eh, de frontur family tour y gatour eh, como saben family tour eh, lo que hace es cuantificar eh, el número y el comportamiento de los eh, residentes en españa de los viajes que hacen ...a las comunidades autónomas o entre comunidades autónomas y al extranjero. Frontour lo que cuantifica es el número de visitantes extranjeros a nuestro país y su comportamiento. Se analiza sobre todo las distintas vías de acceso de estos, eh, de estos visitantes. Y en tercer lugar, EGATUR lo que analiza es la, eh, el gasto que, que producen estos eh, visitantes extranjeros. Eso es en lo que se refiere a, las, a estas tres operaciones estadísticas. Nosotros, además de la elaboración propia que hacemos, existe un área de análisis muy potente en la subdirección que se ocupa de crear las notas de coyuntura y los informes y boletines anuales que explotan dicha información. Tenemos otra serie, como digo, un segundo grupo de eh, datos de elaboración propia que no están en el plan, pero que también son muy interesantes. Por un lado está Occupatur, que lo que hace es eh, analizar la ocupación en determinados periodos vacacionales, como puede ser Semana Santa, puentes, etcétera. Balantur, que analiza, bueno, pues hace un balance del turismo eh, anual, así como eh, Coyuntur. Nosotros sacamos boletines eh, trimestrales coyunturales, eh, sobre el turismo eh, España-Uno-Europa -Euro que hace una comparativa un poco de los datos que hay a nivel europeo y Habitur eh, al que se refería antes Ignacio que lo que analiza es una serie de hábitos eh, turísticos digamos que eh, el tercer grupo es interesante también destacarlo porque no son fuentes de elaboración propia son fuentes que son ajenas pero que nosotros explotamos y analizamos ¿Qué tipo de información ¿A qué tipo de información me refiero? Pues se trata de información relativa, por ejemplo, al IPC en la rúbrica de turismo, información del INE, por ejemplo, a la seguridad social, información que tomamos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, eh, información eh, relativa a la cuenta satélite del turismo, eh, información relativa a la EPA, a la encuesta de población activa del INE, etcétera. Es decir, nosotros... Eh, Digamos, a nivel eh, general, podríamos decir que tenemos unas fuentes eh, propias y unas fuentes ajenas que son enormemente importantes, puesto que permiten, permiten muchos cruces de información entre ellas. Resulta destacable, sobre todo, decir que incluso en las fuentes de elaboración propia contamos con colaboración de otras instituciones. Ignacio ya ha hecho referencia antes a algunas de ellas. Para nosotros contabilizar y tener datos de frontur necesitamos los datos de AENA para saber el tema de los, eh, del avión, necesitamos los datos de Renfe, el tren, necesitamos datos de la Dirección General de Tráfico, necesitamos eh, datos de AENA. Por lo tanto, existen una serie de convenios de colaboración que hemos ido firmando a lo largo de de los años con estas instituciones que nos proveen de información que nos permiten, por lo tanto, y como digo, cruzar esa información y obtener las operaciones y las notas que eh, ya conocen. Entonces, básicamente ¿no? es, es esto un poco la, la información, el grueso de la información que nos, con lo que nosotros contamos, y que en general, como podremos ver, luego está todo en su mayoría colguida, colgado en la página web del Instituto de Estudios Turísticos y de eh, Tour España. Es decir, es de, en general, es información de acceso libre a los eh, usuarios. Y no sé si me he pasado o no, no me he pasado, no, o estoy bien ya de tiempo. Bueno, pues eh, esto sería más o menos el, el resumen de lo que eh, de lo que serían los datos. Me gustaría hablar de la accesibilidad eh, de los mismos. No sé si luego, si quieres, hacemos una ronda de información respecto a este tema. Lo que tú quieras. Vale. Vale, pues yo puedo ir por el... ya doy por finalizada. Muy bien, pues muchas gracias Patricia. Eh, como ven ustedes el, el volumen de información eh, no es nada despreciable. Eh, vamos a obtener ahora la visión desde una comunidad autónoma y eh, una comunidad autónoma turística por antonomasia como es la de Baleares. Eh, tenemos con nosotros a Sara Fernández. Sara Fernández se licenció en matemáticas en la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2000, es funcionaria del Cuerpo Superior de Estadísticos del Estado, ha trabajado cinco años en el Instituto Nacional de Estadística y desde hace seis trabaja en el Instituto Balear de Estadística, y Ibestat, ejecutando proyectos de, producción, difusión, perdón, proyectos de producción y difusión de datos oficiales, cuando quiera Sara muy bien. Bueno, primero de todo, muchas gracias por invitarnos a estas jornadas. Y bueno, un poco la presentación que quería realizar yo hoy eh, la, la he planteado desde un poco la perspectiva de que podemos hacer las Administraciones públicas, en concreto en este caso el IRSTAT como Instituto de Estadística Oficial de, de Baleares, ¿no? para favorecer y simplificar la reutilización de la información estadística por, por parte de los diferentes usuarios, ya sean Consejerías dentro de Baleares, otras administraciones, empresas privadas, patronales y usuarios diversos. Un poco nuestra experiencia de las peticiones que tenemos de información que recibimos. Nuestro día a día vendría a ser de necesidades del sector turístico y de las de y un poco de todas de todas las peticiones que tenemos es que normalmente uh, el, el problema el problema no es tanto el formato de intercambio o que tenga una base tecnológica como un poco las ponencias que había esta mañana ¿no? que se hablaba de todo este intercambio de información qué base tecnológica tiene que tener para que sea útil y flexible. Y la verdad es que nosotros los encontramos, eh, yo entiendo que esto es el futuro y que es necesario, pero por lo menos en Baleares nuestra experiencia día a día es que los, los problemas que tienen los usuarios, los que necesitan información, son problemas más. Eh, más básicos ¿no? básicamente eh, los productos que nosotros hemos diseñado para tratar de, de dar accesibilidad a nuestros datos y que sean reutilizados ¿no? han partido de una pregunta que nos venimos haciendo hace tiempo ¿no? eh, que es eh, que creemos que hay mucha gente en Baleares que nos dedicamos a hacer lo mismo, ¿no? por ejemplo eh, obviamente toda la gente que analiza el sector de turismo eh, todos los meses entra en la página web de AENA se descarga los datos, eh, agrega por nacionalidades, cambia filas por columnas, le pone los colores que considera y al final acaba reutilizando eso en su informe, en su web. Y hay mucha gente que estamos haciendo eso de manera continuada, ¿no? porque es, es un sector fundamental para Baleares y hay mucha gente implicada en este análisis. Entonces, nuestra perspectiva era un poco... Eh, una reutilización de la información con una base tecnológica, es un primer paso, ¿no?, una base tecnológica sencilla para que los usuarios que no nos están solicitando un nivel tecnológico muy desarrollado, porque todavía no tienen las herramientas necesarias, pero que puedan hacer uso de esa reutilización y que no estemos todos un poco haciendo mes a mes un poco los mismos trabajos, pues ya sea AENA, Frontur, EGATUR, encuesta de ocupación hotelera, porque, claro, la información es... Es, es mucha de carácter mensual y estamos un poco eh, eh, repitiendo trabajos, ¿no? Entonces desde este punto de vista, <coughs> el Ibexad eh, puso en marcha ahora ya más o menos un año un servicio que son las consultas personalizadas, que es un poco lo que os explicaré las explicaré hoy. Son tecnológicamente son sencillas en el sentido que para poder reutilizarlas, para poder utilizarlas y reutilizar esta información ...pues no se necesitan grandes conocimientos eh, informáticos... ...ni tener un gran desarrollo en, bueno, en tus m, portales... ...o en tus procesos de, de trabajo, ¿no? Entonces... Ahora. Vale, entonces, bueno, primero os, m, quería decir que, bueno... Eh, ...la infraestructura de difusión de datos... Que, ...de datos estadísticos que Libestad eh, tiene en marcha... ¿no? A, ...a través de su página web... ...se basa en la integración de datos metadatos y servicios ¿no? eh, los metadatos es, es una palabra un poco fea a veces pero realmente es una información que un, unos datos una tabla de datos sin metadatos que expliquen el contenido de esa tabla ¿no? Que da, eh, es, es bastante cojo entonces para nosotros es fundamental Diseñar estrategias de difusión que integren el uso tanto de datos como de metadatos. Con metadatos me estoy refiriendo a cosas tan sencillas como que cuando das una, una información pues digas qué unidades de medida tienen esos indicadores. ...cuál es eh, el último día que se actualizó esa tabla... ...cuál es el periodo de referencia al que se refieren esos datos... ...cuál es la fuente, ¿no? Estamos hablando de, a veces de datos muy básicos... ...pero que tienen que acompañar de alguna manera al dato que estás dando, ¿no? Entonces, la herramienta de difusión que se determinó desde Libestat ...para poner en marcha, difundir datos en, en su portal... ...fue PCAXIS, que es un estándar eh, de difusión de datos estadísticos... ...que integra eh, datos y metadatos, ¿no? eh, Ahora bueno, os comentaré un poco que aquí veis en la presentación, tenéis bueno, un pantallazo de lo que es un poco la web de Libestad. Como veis es una web un poco al uso, estadística, pues hay una serie de información clasificada por áreas eh, temáticas. Y cuando llegas a la estadística que te interesa, en este caso, por ejemplo, afiliados a la seguridad social del sector turístico, al seleccionar una tabla, pues efectivamente veis en la esquina superior derecha que se abre lo que es una tabla de datos, lo que todos esperamos, ¿no? Eh, si os fijáis, ahora me falta algo... Bueno, eh, arriba de todo... Eh, encima, bueno, justo lo primero que vemos antes de los datos ahí están lo que llamaríamos los metadatos, ¿no? Que pues ahí ponemos eso, las unidades de medida, cuál es la fecha de última actualización, de próxima actualización, la precisión de los datos, un poco la información que acompaña, ¿no? Y eh, también luego vemos que tenemos una serie de formatos descargables de esas tablas, como por ejemplo, obviamente, eh, ahora me oigo con eco, creo, no hay eco. Eh, perdón, eh, como por ejemplo, pues te puedes descargar en formato PCAXIS y en formatos abiertos como CSV y demás. Si vemos también estas mismas tablas, luego se puede des, eh, visualizar en formato gráfico, eh, mapa, Eso si el usuario se configura, pues los datos que me interesan son de un determinado municipio, de una determinada nacionalidad, los quiero representar en un gráfico, en un mapa, con estos datos, lo que sea. Hasta ahora, lo que os he explicado es la web al uso de un instituto de estadística con una difusión. Entonces, este servicio que os quería comentar de las consultas personalizadas... Es un servicio que está a disposición de usuarios registrados. El registro es absolutamente gratuito y lo único que se solicita en realidad es una cuenta de mail activa, donde podemos intercambiar pues, comentarios si ha habido algún cambio en esas tablas, algún, algún hecho importante que haya que comentar. ¿no? Entonces, vale. Una vez que le damos, eh, cuando estamos como registrados como usuarios, podemos darle al botón de os aparece un icono de guardar y lo único que, está, lo que estamos haciendo aquí, estamos guardando esa consulta con la visualización que el usuario le interesa, en el formato que sea de tabla, gráfico, mapa, con las variables que considere. Y entonces aquí está también la, la parte importante. Una vez que hemos decidido guardar esa consulta en ese formato, nos solicitan qué tipo de consulta queremos que sea. Esto es un poco para cubrir estas necesidades que os decíamos, básicas que vemos de los usuarios eh, normales que tenemos en el stad Entonces, tenemos tres Maneras de guardar esta consulta. Como una consulta estática, es decir, si el usuario ha seleccionado los periodos de enero a diciembre de 2012, siempre que se visualice esa consulta se va a ver solo los datos de ese periodo seleccionado, la tabla es fija. Esto lo utilizan mucho para eh, publicaciones en formatos electrónicos y demás, para que... Eh, siempre se sean referidos a, a los datos que se comentan y luego existen las consultas actualizables, que son las que, las que más se utilizan, que en este caso eh, lo que se hace es que esa, esa tabla se guarda con ese formato que se ha solicitado, o gráfico o mapa, y se va actualizando siempre con el último periodo disponible de manera automática. El usuario solo guarda la consulta y luego de manera automática, cada vez que accedes a ella, siempre te vas a encontrar los últimos datos actualizados. Las consultas mixtas es un poco la, mismo, la misma idea y es, las consultas mixtas es las que más se utilizan para el tema de, de redifusión en otras webs, pues, eh, pues eso, nos interesan los datos de afiliados a la Seguridad Social del Sector Turístico a partir de enero de 2010, entonces simplemente lo guardan como consulta mixta y cada vez que nosotros actualicemos la tabla con los último, el último mes disponible de datos se, automáticamente se va actualizando esos datos, ¿no? va creciendo la tabla y va añadiendo periodos. Entonces simplemente comentaros que cuando se, el usuario lo que tiene es un, un espacio propio dentro de la web de Libertad. ...un poco al uso, con modificaciones de perfil... ...y está eh, el servicio de consultas personalizadas... ...al final lo que te sale es un listado de las consultas... ...que tiene cada usuario, las gestiona cada usuario... ...de manera única, posibilidad normal de editar, borrar, enviar... ...y lo que os quería comentar es este icono de la derecha final... ¿no? de copiar un enlace. Lo que esta, esta consulta personalizada, cuando la guarda un usuario, lo que realmente lo único que está generando es un enlace a nuestra web con un código único, en este caso lo veis ahí al final 6541, que lo que estamos haciendo es guardar en base de datos qué municipio solicitó esa persona, cómo la quiere visualizar, qué va a filas a columnas, si la quiere en gráfico, mapa o, o una tabla, y si la quiere actualizar, que se actualice o que sea estática, cómo, cómo quiere que sea esa consulta. ¿no? Entonces, simplemente… Tecnológicamente es muy sencillo porque el usuario puede guardar ese enlace, copia ahí mismo el enlace. Ponemos aquí, por ejemplo, el ejemplo de la Federación Hotelera de Mallorca, que tiene un apartado de estadísticas que está basado en las consultas personalizadas ¿no? de eh, nuestras. Entonces, eh, su trabajo, en vez de cada mes tener que ir a todas las estadísticas de turismo que producen los diferentes organismos, que produce el IET, nosotros, el INE y los que sea, lo que tenemos todo lo que está en la web, genera una consulta personalizada que se automatiza que automáticamente siempre está actualizada. En el mismo segundo que Libestat ha subido esa tabla a la web y la ha actualizado, el, en el mismo portal la encuentran ya actualizada. Otro caso también es eh, el Observatorio de Turismo de Baleares, está haciendo lo mismo, Está todavía no tiene todo pasado, pero estamos está en esa fase, y también lo mismo, son enlaces a consultas personalizadas, y cuando haces clic le aparece la tabla, con el formato y la estructura que ellos les interesa, pero siempre asegurando que el dato está asegurado. Y bueno, con esto acabo mi... Ah, oh, perdón. Bueno, solo comentar, es un segundo un poco cuáles son estas características de estas consultas personalizadas bueno tecnológicamente como habéis visto es muy sencillo porque para reutilizarlas lo único es coger un enlace y copiarlo y colocarlo donde consideres eh, se puede intercambiar en redes sociales en webs en publicaciones en informes en, en donde se considere en total son fácilmente compartidas y por tanto reutilizables es un diseño a medida de cada usuario están siempre actualizadas con los datos más recientes en el mismo minuto que está actualizado en el Ibestat y son de formato libre porque se pueden descargar en, en, en CSV, por ejemplo. Y bueno, un poco esto va acorde con todo completo los principios del Open Data que se han estado comentando esta mañana. Con esto sí que terminar Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Sara. Yo creo que es extremadamente interesante ver el, el, la forma en que habéis facilitado a vuestros usuarios el, la, la obtención eh, de datos de datos turísticos agregados y, y realmente con un, un gran valor añadido. Eh, vamos a seguir bajando la lupa y nos vamos a dirigir ahora a la Administración local y, más concretamente, al Ayuntamiento de Santander, eh, de donde viene José Antonio Teixeira... Que es ingeniero de telecomunicaciones... ...e ingeniero técnico de telecomunicaciones... ...en sistemas de ingeniería electrónica. Eh, José Antonio ha participado en numerosos proyectos... ...ya de en mano, que abordan la gestión de sistemas... ...protocolos y servicios en sus diez años de experiencia... ...en el sector privado de la comunicación. Se incorporó al Ayuntamiento de Santander... ...como director general de Innovación... ...en junio de 2011. Eh, José Antonio, cuando quieras. Hola, buenas tardes... En primer lugar, agradecer a la organización que de una manera modesta, el Ayuntamiento de Santander, nos permita exponer nuestro proyecto y en segundo, pedir disculpas porque ser el último y, y exponer nuestro pequeño caso tan modesto después de, de observar estos casos tan de una comunidad y del Gobierno de España, pues casi como que da vergüenza salir a hablar de, de mi tema, ¿no? Este caso y de verdad felicitaros por el, por el proyecto, ¿no? Eh, yo, yo no sé si la presentación po, la tengo por ahí o, o podré. ¿sí? Si no, lo hablo, ¿eh? No. Eh, eh, esto es. Eh, en primer lugar, nosotros nos eh, pusimos en marcha con la, la publicación de un portal de Open Data, simplemente con la, una iniciativa de poner a las empresas, a los emprendedores y al ciudadano, de alguna manera, los datos de los que disponía el, el Ayuntamiento de Santander para, de alguna manera, primero generar información y, y posteriormente, también intentar generar negocio, facilitar también el, el negocio de las empresas, ¿no? llamemos infomediarios, etcétera de alguna manera, ¿no? y, y, y sobre todo eh, intentar formalizar un, un nuevo canal de, de, de información, un nuevo canal de, de, de comunicación y finalmente un nuevo canal de negocio a, a todas las empresas eh, en relación ¿no? Eh, no voy a hablar de lo